Amigas, amigas queridas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Gusto de saludarles otra vez desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Estamos con mi querida hermana Carlota Reina, iniciando un nuevo MIT, un nuevo encuentro, un nuevo, bueno, día de charla, de conversaciones ya dentro de este mes social que estamos llevando a cabo desde, bueno, la semana pasada, que empezó ¿no? entre una cosa y otra y esta semana que bueno hemos ya largado con toda la primera parte, el primer eh, estadio de todo este mes maravilloso que vamos a estar compartiendo y que eh, se trata mm, o gira o está alrededor del de concepto spam que estamos utilizando como punto de partida y también como herramienta de percepción para poder analizar los modos en que eso fiscal va circulando lo que hace, circulando su producción, su obrar como artista, eh, de qué modo va operando con los eh, sistemas, con los mercados, ¿no? De qué modo va operando para ir generando su carrera profesional y de qué modo también va formulando profesionalmente esa carrera. Eh, también, bueno, vamos analizando, ¿no?, ya y de forma transversal a este spam, las formas o las maneras o de algunas eh, sensiblemente podría decirse, vamos analizando estos eh, también modos que tiene Sofical de ir programando su trascendencia. Eh, bueno, muchas cosas ¿no? han ido pasando estos días, hemos ido entrando ya en esta atmósfera sofical que además vamos a vivir intensamente desde la semana que viene cuando empecemos a habitar con ustedes el obrar de sofical en el Hostnet, en nuestra residencia virtual que va a empezar a partir del lunes, así que esperamos que... Eh, eh, bueno, nada, que, que llegue este lunes, que estamos muy ansiosos ya porque empiece este host de NET. Todavía están a tiempo de inscribirse en nuestro Instagram, eh, Fundación La Bomba de Miel. Eh, van a poder encontrar todas las bases, todos los detalles y demás. Quedan poquitos lugares porque son pocos los lugares que tenemos. Así que eh, aprovechen, ¿no?, de, de, de poder inscribirse y de poder participar de esto que va a estar realmente muy bueno. Bueno, aprovecho de saludar a mi querida hermana Carlota Reina que está por ahí. Buen día, Carlos, querida. Buen día, Fabio, querido. Estamos desde muy tempranito juntos, pero hemos arrancado tarde porque estamos preparando todo para la semana que viene. Muy ansiosos y con muchas ganas de, bueno, de encontrarnos con todos los que están... Eh, preguntando y queriendo participar de esta esta nueva residencia virtual de acerque Sofical. Sí, y que además eh, viene siéndonos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos, eh, un ámbito de revisión, ¿no? Pues estamos revisando, reencontrándonos ¿no? con Sofi Cala, quien hemos estudiado tanto y tantas veces hemos visto y tantas veces hemos nombrado y de quien, bueno, hemos tenido tantas cosas maravillosas, ¿no? Eh, siempre presentes, pero bueno, es que es interminable, como todo, y como que cada vez, ¿no? Eh, aquella idea, ¿no? De que eh, un mismo libro siempre es un libro distinto según en qué momento lo agarramos, en qué momento de nuestras vidas nos volvemos a acercar, y es lo mismo que nos está pasando con Sofical, ¿no? Estamos encontrando a través de estos filtros que eh, son el spam, el hacker y específicamente la atmósfera, el host de NET, estamos encontrando una sofical nueva, ¿no? Una sofical que estamos enfocando desde otros, desde otros puntos de vista, que estamos también, eh, bueno, diagramando y empezando a, a, a percibir, ¿no? Desde otras perspectivas. Eh, bueno, ahí vamos, ¿no? Estamos como también muy... muy este, nos sentimos también muy espejados, ¿no? Esto que decíamos que Sofical de algún modo nos despeja inmediatamente, ¿no? Y entonces, bueno, también está siendo muy fuerte para nosotros porque nos va permitiendo analizarnos. Ahora hemos estado eh, charlando un, unas cuantas horas antes de empezar este vivo, ¿no? Y, y bueno, analizándonos también a partir de Sofical, a partir de esa lente que es Sofical eh, para... Que nos permite vernos a nosotros ¿no? desde otro tipo también de referencias, e incluso diría yo que con otras posibilidades de identificar, ¿no? identificándonos desde otros lugares y desde otras maneras. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos con este, con este spam sofical, Carlos? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Cómo venimos? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué haremos hoy? Eh, yo eh, creo que ha sido una linda manera de irnos adentrando en la atmósfera esofical, creo que, que, bueno, escucharla, mirar de vuelta todo, repasar, que siempre hacemos este ejercicio de antes de que te recibiera a todos, bueno, de ajustar los libros, tratar de, de, de buscar toda la información, tenerla disponible, y que es mucho, y nos, nos implica navegar en, de entre mucha información y volver a percibirlo, como bien decías, como libro nuevo, o libro, o nosotros distintos, ¿no? Con esta sensación de espejo que vamos entendiendo y percibiendo cosas nuevas, o mirando todo el material desde otra perspectiva. Eh, creo que, bueno, no, no, ha sido un lindo ejercicio y entrenamiento para, para ya estar inmersos y sumergidos en esta en este ambiente sofical, eh, y bueno, y sobre todo escucharla y ya entrar en su voz, en su aire y en todo su espíritu, eh, que bueno, que es, es la, el desafío que siempre nos toca para poder residir en su obrar, siempre rescatando que residir en el obrar de alguien es una, es una manera que entendemos de de meternos en la vida de alguien, con esta noción de la empatía, por decirlo de una manera, que es esta, esta acción que uno necesita de transformarse, dejarse un poco de lado para poder ser el otro y desde ahí eh, volver a entender la vida, mirarla, y que eso de después cuando uno vuelve a su, a su, a su vida, eh, transitarla con un poquito del otro, ¿no? Y que eso realmente implica una transformación personal. Entonces creo que mmm, por eso esta acción del residir, que, que bueno, que no es leerla, no es estudiarla, no es analizarla, por más que utilicemos estos verbos, sino que implica realmente este sumergirse en la vida de alguien y, que, o, y hacer estos ejercicios de inmersión, que, que bueno, que nos lleva a tratar de a nosotros, eh, a nosotros también nos lleva a hacer este ejercicio de entrenamiento y este entrenamiento constante, porque por más que sepamos acerca de Sofical, eso no significa que no podamos volver a residir en la vida de ella para volver a transformarnos y repensarnos. Entonces todo este ejercicio que estamos haciendo para nosotros también nos implica eh, entrar en un ambiente, en una atmósfera que desde ahí nos permita viajar con Sofical eh, leerla, bueno, y, y, mm. y, y com, acompañar y, y ser todos un poco soficalescos por un, por un tiempo, ¿no? Vos cómo sí, lo venís ahí. viviendo. Sí, también así me parece que está muy, muy claro, ¿no? Esto por supuesto remix, porque eh, queda muy claro cómo, cómo estamos planteando esto, ¿no? Eh, a veces es eh, difícil todavía, más allá de que eh, nosotros estamos siempre muy pendientes de ello, no eh, explicar o dar a entender qué es esto de residir en el obrar de alguien. ¿no? Además, porque para nosotros también es algo experimental, porque también para nosotros es algo que vamos de a poco descubriendo, eh, aún teniendo mucha certeza sobre qué es lo que estamos eh, intentando, buscando hacer. Pero me parece que queda muy claro en lo que decís, ¿no? De qué se trata esto y de qué se va a tratar esto en, eh, a partir de la semana que viene en torno al host de NETSOFICAT. Me, me queda eh, también, ¿no?, como la sensación, tal vez una percepción de que esta vez, esto de habitar, ¿no? de recibir el nombrar de alguien, yo siempre digo habitar, eh, me, me cuesta más este, eh, nombrar como recibir, ¿no? porque creo que tengo este, este, este esta especie de nomarismo ya metido en el cuerpo, y que este, eh, eh, lo de recibir, ¿no? y que tiene que ver con la residencia, eh, yo lo estoy relacionando también con cierto tipo de migración, ¿no?, de, de migratorio, digo, va a ser interesante porque Sofical es muy migratoria, ¿no?, es muy, es muy migratoria en términos de que es una artista que en ningún momento eh, se queda en un punto fijo, eh, sobre todo en, en relación a la definición de su vida, ¿no?, o sea, el habitar a Sofical va a ser una experiencia muy migratoria también, ¿no?, va a ser una experiencia migratoria que creo que también nos va a poner a tono de cuál es la, la realidad de los artistas hoy, específicamente cuando esos artistas dan a, a conocer su vida en torno a ser materia de la obra o los obrares o, o formulaciones operatorias y tanto más que hacen, ¿no? que producen y que lo producen como arte. ¿Qué es hoy por hoy la vida? ¿No? ¿Cuál es la noción de definición de vida donde uno puede habitar o residir ¿no? en el caso de la vida de otro, como en este caso ¿no? eh, de, el de Sofical? Porque el obrer de Sofical es la vida de Sofical, es la vida contada, es la vida narrada, es la vida de alguna manera ¿no? resuelta como una especie de historia que va generando objetos de arte. ¿Cómo se habita el obrar de Sofical? ¿Cómo se habita la vida de Sofical en ese sentido de arte y vida? ¿no? El viejo arte y vida, vida, arte. Bueno, nos vamos a encontrar con una Sofical, nos encontramos con una Sofical que vive en este tiempo, ¿no? este tiempo que es nuestro tiempo, como decíamos ayer, ¿no? una Sofical viva, ¿no? que vive en este tiempo, donde este tiempo. La definición de todo esto está muy atravesada también por una post-existencia, eh, ¿no? Por una noción post de todo lo que vayamos definiendo, una post-definición, ¿no? Y esa post-definición está básicamente así eh, planteada, dada, posibilitada por el uso de las redes sociales, por el uso de nuestros avatares, de nuestros perfiles, de nuestras dobles identidades, si lo quieren, ¿no? Dicho de una manera más conservadora. Vivimos una vida que se compone de por lo menos dos instancias muy concretas, ¿no? Y que además, en eso, vale ya aclararlo, no son binarias, no son contradictorias, son absolutamente complementarias y que se generan en una, ¿no? Que es nuestro ser, ¿no? Nuestra... Eh, eh, identidad en términos de individuos, ¿no? Un individuo, unos individuos, unas individuas, que estamos constituidos por una parte que es la que está por fuera de la pantalla y otra parte que es la que está por dentro de la pantalla, ¿no? Esta es la vida hoy. La vida hoy ya no es la vida que entendíamos, ¿no?, eh, por fuera de las pantallas eh, y que llamábamos la realidad. Y que luego, bueno, utilizábamos métodos de pantalla, por ejemplo, para comunicarnos o para eh, informarnos, ¿no? La pantalla del ordenador, de nuestro móvil, de lo que sea, ¿no? De la televisión misma, incluso del cine, ¿no? Hoy por hoy nosotros estamos adentro de la pantalla haciendo de lo que ahí adentro existe, ¿no? un mundo tan real como el que está fuera de la pantalla, ¿no? Sí. Es todo tan real del mismo... Una mañana veníamos hablando, sigo con esta línea de que decías, bueno, que vos usás el verbo habitar, pensaba en esto de, bueno, también el hospedar, como algo que una visita que está un tiempo y después se va, y este, este verbo del host, que ahí viene el host de NET, que en realidad estamos todos habitando, hospedando o residiendo en el obrar, de alguien, virtualmente, ¿no? Porque es este, por un tiempo, asumir un perfil, o por un tiempo ser un avatar, que, que parasita, que, que se mete en el código binario de un artista, como que nos invitaran a participar de su Instagram, por decirte. Y pensaba, y como lo ves vos, a esta Sofical, que no tiene red social, ¿no? Y que... Si alguna vez lo tendrá, cuál va a ser su, su, su, su vínculo, su relación y cómo ella también viene eh, analizando todo esto. Ella dice, ¿no? Y estaba revisando el, el material este que ayer habíamos introducido, ¿no? Como uno de los materiales que seguramente van a ser parte de la bibliografía de este mes, que es esta conversación que tiene Sofical con Joan Fontcuberta, y hablan un poco de esto, ¿no? Y ella dice que no, que no tiene Instagram, que no tiene Facebook, que no tiene ninguna red social y que eh, ella considera que son redes asociales, ¿no? Y un poco que ahí se mete, ¿no? También en esta especie de disyuntiva en la que siempre ella eh, se manifiesta de una forma muy clara, ¿no? En relación, y que es que... Lo, lo que nosotros mostramos como la realidad de nuestras vidas, cuando lo estamos mostrando, lo estamos ya manipulando y nunca es la realidad de nuestras vidas. Porque la realidad de nuestras vidas no, no tiene posibilidad de ser representada. Sucede, ¿no? La realidad de nuestra vida sucede. Entonces todo lo que pasa en las redes, eh, en ese sentido, pues se ve como... Eh, se ve atravesado por la representación, ¿no? Y ya no es, eh, es el solo el sucedido, es el sucedido presentado nuevamente, ¿no? Entonces, en esa dirección, un poco que, que, que va contando, ¿no?, en esta, en esta entrevista, y que creo que es algo que, que ayer también habíamos hablado por fuera, ¿no?, del contexto de la entrevista, pero que venimos nombrando, que es esta cuestión de la intimidad, ¿no?, hay algo que eh, también se, se, ha, se ha transformado, se ha deconstruido, se ha vuelto a pensar que es la noción de la intimidad, ¿no? ¿Qué es hoy por hoy la intimidad? ¿Y qué es por, hoy por hoy, por ejemplo, no? En términos de lo que antes entendía en el amor de pareja, ¿no? Ser uno del otro, la otra del uno, el otro del otro, digamos, ¿no? O sea... ¿Qué es esto de que es mi marido, es mi novio, es mi hermano, es mi padre, es mi... no? ¿Qué es esto de, de, de ese mí? ¿no? Que también era una manera de hospedar y de habitar. Ahora, ha cambiado eh, eso ¿no? en torno a, a la noción de la intimidad, porque ¿cuál es la intimidad que eh, sirve como... Que como apoyo y como, como, de algún modo, ¿no? Este borde de referencia para estas, este tipo de expresiones, ¿no? ¿Quiénes somos en el mí hoy? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Padre de quién es mi padre? ¿Esposo de quién es mi esposo? ¿Hijo de quién es mi hijo? ¿No? Porque es que, es que nuestra dualidad... ¿no? complementaria entre lo virtual y lo real, ha, ha generado de eso algo realmente hoy muy complejo también. ¿no? Y Sofía habla un poco de las redes sociales en relación a esta complejidad. Se mete con algo que pocas veces hablamos, ¿no? que pocas veces pensamos, que pocas veces de algún modo Salimos de los estereotipos más conservadores que definen ¿no? lo que son las redes sociales, nuestros perfiles, cómo nos manejamos, nuestras identidades y tal, ¿no? virtuales, digitales, etc. Pero pocas veces nos metemos en estos asuntos que son muy profundos y que Sofical viene trabajando desde hace mucho tiempo de muchas maneras. ¿no? Creo que es interesante que nos atraviese. En, en primer lugar, no durante todavía este spam hacia lo que va a ser el hostnet, ya está problemática como, como pregunta: ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es ese mí que, al que nos referimos con toda la. mi móvil, mi teléfono, mi computadora, mi plato? Mi silla. ¿A qué mí nos referimos? ¿No? Porque esto es un yo que ha cambiado, ¿no? En una estrategia de prosumisión a partir de un marketing hacia una composición muy diferente a la que estábamos acostumbrados cuando, cuando la vida estaba definida específicamente y sobre todo por fuera de las pantallas. ¿no? en lo que llamábamos la realidad. Hoy la realidad ya no es la realidad y la realidad virtual. Hoy la realidad es una composición absolutamente mashup, ¿no? Ese es otro término que podemos utilizar, que es muy interesante, ¿no? Ese puré, pero que traducido es muy básico, ¿no? Porque mashup es mucho más, com más complejo, digamos, ¿no? Pero podemos entenderlo como un puré, un pisado, un un mezclado, ¿no?, donde, donde, donde ya no hay una exterioridad o interioridad sobre una pantalla. O sea, no es que aquí estamos nosotros fuera o adentro de la pantalla, que yo estoy afuera en, en Atenas, en Grecia, vos estás afuera en, eh, en Córdoba, Argentina, y juntos estamos adentro de la pantalla. Eso ya no existe más, digamos. O sea, esto es una única cosa, ¿no? esto es un mashup que es mucho más complejo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es habitar, hospedarnos, residir en el obrar de alguien como Soficial que a esto ya lo está planteando, ¿no? a partir de darle un paso adelante al término red social? ¿no? Y, lo, y lo pone en red asocial. Porque las redes sociales no son redes sociales, son redes de, de prosumición. Las redes sociales no tienen el, el, el, el, la función o una intención, digamos, de que nosotros sociabilicemos. ¿no? Las redes sociales tienen la función de que nosotros prosumamos. Y en ese sentido, pues claramente, el mashup en el que se ha transformado Nuestras existencias corren también con esa misma función, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo afectivo, eh, estamos hablando de prosumisión en nuestras relaciones personales, pero no en términos de algo que se le suma, sino en términos de lo que lo hace por esencia. Tener un hijo hoy es un acto de prosumisión. Sé que estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero, Digo, ¿no? O sea, aquí es donde Sofía se mete ya, ¿no? Lo hace, lo hace muy sutil, está trabajando algunos proyectos actualmente, ¿no? Que van en relación a todo esto y que vamos a ir viendo también, ¿no? Pero sobre todo como espejo, a ver, ¿qué nos pasa a nosotros con esto? ¿Somos realmente conscientes? Y también vamos hacia la, hacia la escuela de la bomba de miel, ¿no? ¿Somos conscientes de esto? Porque cuando somos conscientes de esto, entonces entendemos muy claramente cuál es nuestra posibilidad, por ejemplo, referida al spam. ¿Cuál es el spam que nosotros reconocemos? El de las ventanas que se abren y que nos van ofreciendo cosas sin que nosotros queramos. El de las notificaciones que llegan una tras otras infinitamente sin que nosotros eh, muchas veces siquiera conscientemente las podamos percibir. El de los mails spam, literalmente. El de los mensajes spam en, nuestros, en nuestras bandejas de mensajes de texto, ¿no? Donde todavía, como en ese lugar antiguo, sigue llegando el spam. Es, ese es el spam que reconocemos porque ese no es el único spam, ¿no? El spam en términos de capitalismo afectivo está dado en otro, en otro sentido, ¿no? Está dado en que nos hacemos una, una vida en esta complejidad donde el spam es cada cosa que estamos eh, transversalmente generándonos entre nosotros. ¿no? ¿Qué es un like o un feliz cumpleaños? A través de un mensaje de texto O en una, en una plataforma como Whatsapp digamos, ¿no? Que es un like o un audio ¿no? De feliz cumpleaños o de, o de Algo similar Sino si no, un acto mismamente de prosumisión Y un spam Que genera prosumición, que genera consumo Y producción en el mismo gesto en, en términos de capitalismo afectivo. ¿Y qué es el capitalismo afectivo sino la manera postneoliberal de aplicar a través de las relaciones sociales producidas y programadas, ¿no? Estimuladas por las redes sociales de este amor que funciona como un gran mercado, ¿no? El amor como el, el estímulo, la materia prima de... de de, de, de, la, de la mayoría de las, de las mayores empresas y de las mayores corporaciones, ¿no? En este momento. Me fui. ¿Qué, qué decís? A ver, ¿qué decís? No, venía pensando en eso porque eh, que Sofi Cala, de alguna manera, toda esta, esta noción esto de que ella comparte su vida, pero siempre estuvo haciendo este juego de la vida como un, una realidad que ella sabe que no es la verdad verdad, porque está jugando todo el tiempo con esta posverdad, eh, y en ese mismo acto ella sabe que se está prosumiendo, porque al leer sus libros automáticamente uno también está eh, generando, creo que ella es como que ha ido de manera analógica transitando esto, o, o dando a conocer esto, y creo que es interesante en este juego, por decirlo, entre comillas, analógico, porque hoy hablábamos esta mañana que todos estamos en una noción todavía de, de negación frente a este futuro transhumano, tecno-narrativo, donde, donde todavía no, no, no queremos aceptar que nuestros perfiles, por ejemplo, de Instagram, son avatars, y que cuando nosotros muramos, nuestros avatares siguen vivos, y, y que cuando hablamos de nuestros hijos, por ejemplo, en internet, eh, ni siquiera les estamos preguntando o entrando en esta noción de que estamos invadiendo su privacidad, y que de repente en el futuro nos puede aparecer un juicio de nuestros propios hijos frente a lo, al uso y abuso de su intimidad. Eh, toda esta, esta fenomenología que aparece a partir del internet que, que bueno, es tanto mate materia, que lo veíamos en la playlist, Fabio, te acordás, en la serie, que me encantó esta, este encuentro de los dos abogados, donde uno, uno le dice al otro, es que si vos me seguís pensando la abogacía sin transversalizarla con el internet, es que estamos hablando de dos mundos distintos, entonces, y pensaba, ¿no?, todo lo que todavía hay que ir, definiendo, regulando y estableciendo eh, como formas de socialización a partir de la noción de las redes, y que estamos todavía muy lejos, ¿no? Porque hay constantemente esta negación a este futuro virtual, que encima endemo lo endemonizamos, <risas> pero que en ese jugar este demonio ni siquiera lo pensamos como, bueno, qué vamos a hacer sobre ese demonio, ¿no? Porque en, en las herramientas, hoy había una entrevista también de York, esta mañana, que decía, no sé por qué se encargan de decir que la electrónica es malísima, es el demonio, o el internet es el demonio, si es una herramienta que estamos encima, no es que creando, prosumiendo. En el mismo momento que lo estamos usando, creando constantemente y poniéndolo en, en juego, pero sin esta conciencia de decir qué tipo de juego queremos generar. Es como estar en un videojuego, asumiendo esas reglas, pero no siendo los programadores del videojuego. Entonces, eh, vuelvo a repasar que desde Warhol, cuando empezamos a evitar esta noción de la spam, fue también aceptar nuestra, nuestra situación de programadores, y los artistas como tales, en este mundo virtual, que no participemos o no participemos, incluso en la Sofical que no tiene redes sociales, tan, desde esa noción, al enfrentarse a esta realidad, tenemos la posibilidad de programarla, de crearla, y de seguir diseñando nuestras vidas, que es lo que es la materia energética que tienen los artistas. Entonces, eh, bueno, a mí me da mucha intriga qué va a decir Sofical. <ríe> Sí, pensaba también, ¿no?, que el hecho de tener redes sociales o no tener redes sociales es un, es un poco como el ateísmo, ¿no? O sea, finalmente, que Sofía lo plantea así, ¿no?, que es parte del mismo juego, ¿no? O sea, eh, es aquello de que eh, un ateo finalmente no cree en Dios y en el propio planteo está nombrando a Dios, por lo tanto lo está haciendo existente, y entonces es un, un creyente barra no creyente, ¿no? O sea, es, un, es un no creyente de lo, de lo que creería y que no cree, ¿no? Entiende perfectamente lo que creería y no lo cree, pero lo está creando, ¿no? O sea, hay pero un yo creo... Te comenté, te comenté el panteísmo esta noción de que, que él habla, estaba hablando y pensando cómo se llamaría toda esta, esta, la espiritualidad actual, ¿no? Que es pura naturaleza, donde decimos, eh, no creo en Dios, creo en la naturaleza, y en la naturaleza como un fenómeno energético de distintos planos y universos que están dialogando en distintos tiempos y en distintos espacios, que claro que no se puede nombrar es eso en, la, en los griegos, yo lo pensaba porque vos estabas allá, se llamaba panteísmo, y que no lo podíamos plantear como un panteísmo, o sea, Dios en la naturaleza, porque sería asumir un Dios. Entonces, lo difícil que es nombrar este tipo de espiritualidades sin entrar en este juego de ser y no ser, de nombrar y no nombrar. Que, que bueno, que es esto mismo, decirse decir, sea ateo, es lo mismo esto de decir, no soy, no, estoy, no soy parte de este mundo virtual, pero al mismo tiempo el mundo virtual nos atraviesa de tantas maneras, porque en nuestra profesión, trabajando, no sé, salimos en una revista y esa revista se digitaliza, ya somos parte. Es que el mundo virtual no es tener redes sociales, ¿no? Y, y, y, y es lo que creo que, que Sofía plantea con esto de la redes asociales, porque el mundo virtual es un mundo de negocios, ¿no? es un mundo eh, de mercado, ese mercado que es este post-neoliberalismo que lo ha ocupado todo, ¿no? donde no tenemos una eh, expectativa de, de salida, no hay ni siquiera una esperanza de salida, no hay, nadie nos puede ni siquiera ofrecer una alternativa a eso, ¿no? O sea, estamos todos adentro de un mercado que se lo ha comido todo y que además lo define todo de una manera extremadamente volumétrica, ¿no? O sea, no, no se escapa nada, ¿no? Nada. Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué podemos pensar, no? En torno al mundo de, de lo virtual digital si es que es el principal vehículo del mercado actual, ¿no? Entonces, si todo es mercado y el principal vehículo es ese, pues es que estamos todos en el mismo asunto, tengamos o no tengamos Facebook, ¿no? Eh, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y, e incluso en ello, ¿no? Tengamos o no tengamos Instagram o WhatsApp, realmente aunque no lo usemos porque es antiguo, estas tonterías ¿no? que se plantean a veces. Creo que lo, lo interesante es que Sofícare está planteando también ¿no? que hay, hay un punto al que hemos llegado y que creo que nos sirve como espejo también para nosotros, ¿no? y para ver qué, de, qué, de qué hablamos cuando hablamos de transartista en este sentido de eh, también... Un capitalismo ideológico, ¿no? O sea, cómo el capitalismo, por ejemplo, ¿no? ha, ha generado que la existencia del amor sea una, una, un yacimiento de negocios, ¿no? Que la existencia de, de, de no sé, el caso ¿no? de, los últimos, de los últimos ejemplos que hemos visto de manera masiva, ¿no? De movimientos masivos como el feminismo supongamos los feminismos bueno los feminismos son el yacimiento de una industria eh, económico de mercado no económica de mercado de, tal vez de las últimas más fuertes ¿no? eh, y, y de una manera absolutamente hegemónica eh, machista um, masculinizante y tanto más ¿no? porque el mercado no deja de ser eso pero, pero todo lo, lo, lo transforma y lo, y lo reconfigura ¿no? en las infinitas cantidades de formas necesarias que sean para que, nos convenc para que estemos convencidos y para que sigamos ¿no? produciendo y viviendo, con, en ese sentido, ¿no? prosumiendo, consumiendo, produciendo, felices y contentos, ¿no? contentas. De cualquiera sea nuestra noción de la vida Creyendo en esas diferencias Cuando para este, esta volumetría Digamos, para este volumétrico en el que vivimos No existen ya, ¿no? O sea, esas diferencias no son tales ¿Qué hacemos con esto, no? O sea, ¿qué hacemos con esta, este mashup? ¿Qué hacemos con este puré? ¿No? Nos... Eh, nos enfrentamos, ¿no? Como tal vez este, lo hacían los nihilistas, de un modo determinado a que acabado el análisis se acaban nuestras vidas, ¿no? Y bueno, nos tiramos de un puente. O jugamos en el Mashab a encontrarnos, ¿no? En burbujas que son las que marcan los estadios posibles de la intimidad, por ejemplo. Bueno, ¿cómo buscamos la intimidad? ¿No? Ahí, por ejemplo, Sofical. ¿Cómo busca la intimidad Sofical? Bueno, primero que nada, exponiendo ¿no? muchas cosas que son íntimas, haciéndolas públicas y de ese modo transformándolas en una intimidad prosumida, ¿no? pero por otro lado también la busca desde una intimidad oculta, ¿no? desde lo oculto, que no es ni el vacío, ni el silencio, ni nada de todo esto que estábamos y venimos hablando de Sofical, ¿no? sino que hay cosas que Sofical siempre además lo ha dicho, en sus libros, en sus conferencias y sobre todo en las entrevistas, que hay cosas que, de las cuales ella no quiere hablar, porque son su vida privada y su vida íntima, ¿no? Como por ejemplo, este, aquí en esta entrevista con Font Huberta repite algo que muchas veces lo ha dicho, ¿no? Que es, este, bueno, cuando, cuando los periodistas me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es mi restaurante favorito? Eh, ¿A dónde voy de vacaciones? ¿Cómo, ¿Quién es el hombre con el que vivo, desde, con el que tengo una relación, ¿no? No, no convive, tiene una relación de novios desde hace 16 años? ¿no? Y yo digo, todos esos, todos esos datos no los doy. ¿no? O sea, no me gusta que nadie sepa cuál es mi restaurante favorito. Ahora, hay, ¿hay modo de pensar que uno, por no decir, no se va a saber? Si estamos rodeados de cámaras de vigilancia, de sistemas... De, de, de sensores, ¿no? De sistemas sensores A los que además podemos entrar de forma muy sencilla siendo eh, ni siquiera expertos a través de la web, ¿no? O sea, podemos entrar a ver... Eh, bueno, hace un tiempo, ¿no? Recuerdo que se puso de moda No sé si lo recordás Si lo recuerdan Estos... Este, especies de... Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Núcleos de, de espionaje, de espías, ¿no? este Como entretenimiento, donde uno entraba a una especie de enorme volumen, un enorme número, ¿no? Un volumen de enorme cantidad de, de cámaras a las que uno podía acceder. Entonces podía acceder a ver, en, no sé, a una niña durmiendo, eh, porque en su habitación había una cámara de seguridad, por, por si alguien entraba a robar, o podía ver el jardín de una, de una casa, o podía ver el, el interior de un coche estacionado, o podía ver eh, el, el, el debajo de, por ejemplo, una, una plataforma que tenía un metro ¿no? en, en una escalera y que habían puesto una cámara para que nadie se metiera ahí, o por si se metía un animal, etc. ¿no? Se podía ver este, la... la, la me Recuerdo una que era, ahora que digo animal, la, la, una cámara de seguridad que había dentro de un gallinero para controlar que no entrara un zorro, ¿no? Digo, so, somos todos factibles de ser vistos por todos, aunque nosotros decidamos no contar y no mostrar, ¿no? Porque eh, sola, el solo hecho de caminar por las calles, o en este momento yo estoy en un hostel donde, yo no sé si aquí hay en este espacio donde estoy hay cámaras, porque no las veo, pero estoy seguro que sí hay, ¿no? Entonces, todos podrían verme donde estoy, aunque yo no quisiera que me vean, ¿no? Y los lugares privados donde nosotros creemos que no hay cámaras, o que no hay sensores, o que no hay ningún tipo de manera de registro, eh, pronto, si no ya, también lo van a tener porque, bueno, estamos hablando ¿no? de las nanotecnologías como, por ejemplo, pinturas ¿no? para la pared que tienen sensores no para, para, para detectar, por ejemplo, la temperatura o, bueno, cosas para el bien, ¿no? para el bienestar, pero que, por supuesto, se van a utilizar para cualquier otra cosa, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, que, de que la nanotecnología va a poner la posibilidad de sensores y de cámaras, ¿no? De, de, de microcámaras eh, infinitamente pequeñísimas, ¿no? En cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente ya en un aparato cámara, sino en una, en una pintura de pared, en, en la alfombra, en, la, en el tejido de una, de una prenda, ¿no? O sea, nuestras prendas inteligentes, ¿no? lo que llamamos prendas inteligentes, están llenas de sensores que son ya nanotecnologías, digamos. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo no somos registrados en el restaurante donde nos gusta ir y, y que no queremos que nadie se entere? Si es que el que se quiere enterar de qué restaurante quiere ir Sofical siempre, porque le gusta y es su favorito, no hace falta que, que se entere a través de Sofical, hace falta simplemente saber cómo entrar a esa información, que seguramente es muy, muy fácil de acceder, ¿no? Entonces digo, ¿por qué traigo todo esto? Porque el mashup en el que vivimos es también la escala de nuestro spam, nuestras inteligencias para aplicar estrategias de prosumisión y con ello, por supuesto, de mercado, estrategias de mercado, estrategias para, como transartistas, en los mínimos tiempos posibles, hacer arte y que eso llegue a otros, esos otros lo acepten, lo respeten, nos valoren y que a partir de eso podamos generarnos seguridades personales que nos permitan acceder a, esta, a estrategias de negociación con los mercados del arte y que con esos mercados podamos hacer cosas entrando y saliendo y que en todo ese proceso además podamos generarnos también incluso eh, todo tipo de valores, ¿no? De, de, de los más difíciles siempre de pensar son el dinero, pero no solamente el dinero, todo lo demás, ¿no? Todo lo que necesitamos y que como plus como fin hagamos el bien bueno eso depende de entender este mashup digamos no depende de entender que el spam ya no es una definición tan eh, objetual visual como una ventana emergente que se abre o como una notificación que nos llega o como un sensor que detecta en la noche el momento en que estamos dormidos para recién actualizar el teléfono, ¿no? Eso me, me parece encantador porque es... No, no, no sé si conocen cómo es, se los cuento como yo lo entiendo, ¿no? Creo que no es en todas las tecnologías de los teléfonos igual, pero en algunos funciona así. El teléfono que uno deja por lo general muy cerca de uno, ¿no? En la mesa de luz... Mismamente en la cama Yo lo dejo en la cama Literalmente está en, en mi cama El teléfono detecta en el momento en que yo estoy dormido Pero en el momento en que yo estoy en el sueño profundo Porque cuando empieza a actualizar Prende y apaga la pantalla varias veces Entonces tengo que estar dormido lo suficiente Para que ese movimiento de luz No me despierte, digamos Entonces el teléfono no... no, no ya no actualiza como era antes que, de, que, que nos decía. Eh, ¿Usted desea actualizar, eh, desea programar las actualizaciones a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y a esa hora se va a actualizar todo? No, ahora el teléfono actualiza cuando ve, percibe que es el momento justo para que nosotros no, no, no molestarnos, digamos pero no es eh, una molestia a nivel humano, es una, una molestia a nivel más ya de prosumición, porque nuestro sueño está haciendo negocio en, este, en ese momento. Es complejísimo, pero estamos hablando de spam y estamos llegando hoy al último día del spam y tenemos que tocar ¿no? este, este lugar transhumano por excelencia diría yo ya, del spam, ¿no? Que es este mashup donde todo se ha transformado en un juego de mercado donde el spam está relacionado con todas estas tecnologías, ¿no? La tecnología de la libertad, la tecnología de, la, de, de lo afectivo, la tecnología de las ideologías, ¿no? Pero son todas tecnologías de mercado, Hablamos de mercado ideológico, de mercado afectivo, de mercado eh, cognitivo eh, sensible, de mercado del odio, de mercado de, de, de, de todo lo que entendemos es en la vida y nuestros modos de expresarnos y ser y estar en la vida. Y dentro de todo eso, el spam. Dentro de todo eso, modos y maneras del spam Que no son ya esas maneras reconocibles, objetuales, visuales Con las que todavía lo relacionamos ¿no? Entonces cuando hablamos y decimos De guarjola a sofical, el spam en esta transición de atmósferas Es esta transición Porque es la transición de una época De un mundo, de una... Predominancia ¿no? de una hegemonía, la hegemonía hoy es esta. ¿no? Este es el mundo que nos rige. Bueno, me puse muy, muy pastor. Este. <risa> eh, no, estaba pensando esto de que, que el spam eh, es una forma de de habitar y hospedar que tenemos hoy en la actualidad todos. Y que... Y me estaba pensando en el tiempo, porque mientras te escuchaba, estaba sumergida en un espacio. Como si yo caminara en la ciudad y dijera, bueno, esto es lo que nos toca habitar, están las cámaras, eh, las paredes de mi casa, toda no, la materia, qué yo. Y me, me cuestionaba ¿no? el, el tiempo que son estos. Dos dimensiones, supuestamente, cartesianas, con las que analizamos al humano, ¿no? Y desde ahí se interpreta al humano, y desde ahí se lo configura, y desde ahí nos percibimos, y desde ahí eh, entendemos la realidad. Pensaba en, este, en esto del tiempo, eh, que ha perdido, es casi un tiempo infinito, que, ha perdido, que siempre estuvimos sumergidos en, una, en tiempos infinitos, pero que lo hemos creado como humanos también esta posibilidad infinita del tiempo, en el cual eh, pensaba que qué gran trabajo que tenemos los artistas para poder seguir diseñando ese tiempo, porque, y sobre todo pensaba en esto que hablábamos ayer de una sofical que se retira, tiene tiempos de silencio, y tiempos donde activa, pero que sabemos que en ese tiempo de silencio, no es realmente un silencio, porque los datos que ella ya tiró a este mundo virtual, por sí solos, están siendo algoritmos constantes, generando diálogos, generando encuentros, generando conversaciones, generando tantas cosas, marketing, economía, etcétera, eh, que no, ya no es este espacio de silencio... Eh, eh, platónico, plut, no, como era? platónico, de Platón, que podía salir de la caverna, mirar las cosas y volver a decir lo que estaba mirando, sino que sale una caverna, pensaba en la mamushka, sale una caverna para entrar a otra caverna, que sale una caverna para entrar a otra caverna, y que, que, que es infinito, es una mamushka infinita, eh, muy, un juego dificilísimo que hemos creado los humanos, que, que bueno, no sé, pensaba cuántos perfiles vamos a estar generando, y cuántas oficals. Van, van a existir, o están existiendo, incluso nosotros, en este juego de las apariencias, este borde que estamos creando, y que vamos a empezar a, a crear entre todos cuando estemos residiendo, sobre esta noción de sofical, eh, bueno, que vamos a estar generando una versión más de las infinitas que debe haber. Y ahí otra vez el mashup, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a estar en todo esto, sumándole a este, a este puré, ¿no? Donde, donde todo se hace muy poco reconocible en sí mismo. Y, y cuando hablamos, ¿no? Y muchas veces escuchamos y nosotros lo repetimos con distintos tipos de conciencia, distintos tipos también de necesidades y por distintas razones, ¿no? Pero esto de que el mundo va hacia lo colectivo, va hacia lo grupal, va hacia lo diverso, de, de no entendernos ya individuales, porque no podemos casi nada hacerlo solo, ¿no? Va hacia el mashup, ¿no? O sea, esto también es el, el nosotros, Nosotros ya, el yo, esto era lo que quería decir, el yo antes tan constituido, el yo es un nosotros, soy yo, mi perfil de avatar en Instagram, mi, los datos que se generaron por alguna cuestión que uno hizo, etcétera, etcétera, es un nosotros ya muy complejo, que encima que se, lo pueden prosumir, y tomar, y seguir generando otros. Entonces en esa no, noción no de nosotros virtual, o, esta, o la virtualidad que genera este nosotros, bueno, se nos redefine lo que es la, la colectividad y la diversidad, que es el gran... Eje que estamos nosotros tratando de, de, de pensar, ¿no? Esto de colaborar en creer, crear diversidad, entendiendo que, que, bueno, que el mundo tiende al mashup homogéneo, ¿no? A este puré que no, ya no vemos los ingredientes. Yo creo que, que, el, que el mundo es complicado, ¿no? Yo creo que, que hay... Que hay, que hay distintos puntos también desde dónde encarar esto. ¿no? En, en la noción de, de spam, creo que, que como lo dijimos también desde el momento uno con Warhol, ¿no? nos estamos refiriendo siempre a una metodología, tecnología, temática, incluso eh, terminología de mercado. ¿no? O sea, no es no, no no sé si podríamos hablar del spam desde algún otro lugar que no sea el mercado, ¿no? No sé, no, no, de repente me lo pregunto en este momento, ¿no? Pero creo que, que es, es, es algo tan, tan absolutamente directo venido de ahí, ¿no? Nacido de ahí, que no sé si tiene otra posibilidad, ¿no? Tal vez eso estaría interesante de, de, de plantearnos como un... Experimento, ¿no? El spam por fuera del mercado, ¿no? Pero es como el algoritmo, es, son, son cosas que son propias, ¿no? Y que son en sí el mercado, o sea, es el, es el ojo del cerebro, ¿no? Es eso que decimos, bueno, nuestros ojos son la única parte del cerebro visible. Bueno, el spam es, el, es la parte visible del mercado, ¿no? El algoritmo es la parte visible del mercado. Entonces, en ese sentido, digo, el Mashup también es una cuestión en términos de spam propia del mercado, ¿no? O sea, eh, eh, se, ha, se ha generado esa, ese, ese puré que no nos permite ver la, las partes en el todo, ¿no? Que por ejemplo, si lo llevamos al extremo, podríamos decir que de individual, colectivo, diverso, pasamos al maya, ¿no? al mashup de mercado, que, que es esa ese especie ¿no? de to, del todo, todo, donde no hay eh, diferencia, ni siquiera ya que, que eso es, es algo tal vez lo más impresionante, no que el, que el propio mercado no tiene noción del mercado, o sea, el mercado también es mashup, ¿no? O sea, ya, ya, eh, aquella noción marxista, ¿no? De que había algo que movía, eso también ha entrado dentro, se, se cayó dentro de la misma, es, es la, la imagen ¿no? que de repente me hago es un, una gran máquina, ¿no? Como estas que, que amasan, ¿no? Una gran amasadora, ¿no? No sé si vieron alguna vez cómo se amasa la masa de, del pan en una panadería. Es como un er enorme recipiente que tiene como unos eh, mecanismos adentro, ¿no? Donde, bueno, se pone harina, agua, huevo, bueno, no sé qué lleva una masa, pero... Eh, y luego esto amasa, ¿no? Se mueve ahí adentro y, y a todo eso lo une, eh, que, que es imposible hacerlo humanamente porque es muchísima cantidad, son muchísimos kilos, ¿no? y es imposible unir eso con las manos, por eso este, esta herramienta industrial, ¿no? Y pienso que un poco el mercado era esto en algún momento, ¿no? Alguien afuera, amasando todo ahí adentro, pero que de a modo casi narcisista, de tanto mirarlo y de tanto asomarse, se cayó adentro y no hay nadie que pueda... Eh, mirarlo ya desde afuera, ¿no? Estamos todos adentro, incluso el mercado está dentro del mercado y se ha transformado en, en esta especie, ¿no? De, de, de mundo transhumano donde nadie tiene la posibilidad de apagar la máquina. No hay nadie que pueda acabar con el mercado porque es que el mercado mismo por así ya tampoco existe diferenciado, ¿no? Este mashup, este mashup, ¿no? Así de extremo, pero creo que ahí es donde viene la inteligencia artificial, ¿no? Eh, en su evolución hacia las independencias artificiales, ¿no? Hacia los entes en sí, que van a ser quienes van a poder ver esto desde afuera, porque nosotros como humanos ya no vamos a poder ver esto más desde afuera, ¿no? Nos hemos, caído en nuestra propia situación extrema ¿no? a, la que, a la que hemos llevado la cuestión. ¿Cómo, cómo nos vamos a, a aprovechar de esto? ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahí vamos a ir viendo seguramente que en el intercambio Residiendo en el obrar de Sofical y, y pensando, ¿no? Re, revisando y volviendo a percibir, bueno, vamos a ir viendo a ver qué hacemos con esto, ¿no? Porque como transartista, esto es una gran herramienta, es, es, es un gran, eh, es un gran objeto de estímulo, ¿no? Eh, de, alguna, de alguna manera no sofical lo dice también no que a ella este tipo de cosas y darse cuenta de este tipo de cosas no entenderlo en el cuerpo no pasarlo por el cuerpo ¿sí? pasarlo por el corazón la hace, la hace crear no le, le genera creatividad eh, y tal vez, ¿no? Es que eh, lo que justamente vemos del arte poco creativo, por llamarlo de algún modo, cosa en la que no creemos en realidad nosotros, ¿no? Desde la bomba de miel, pero lo voy a poner como, un, como parte de estos binarios en los que vivimos eh, la, la noción del mundo del arte actual, ¿no? Donde, bueno, decimos que hay un arte que es poco creativo, que solamente cumple ¿no? con las recetas y que hace lo que les dicen, ¿no? los artistas hacen lo que les dicen, tienen que hacer para lograr el éxito, mantenerse, sostenerlo, proyectarlo, no morir en el intento, ¿no? Bueno, parecería que esto es lo que no nos genera creatividad, ¿no? Parecería que esto es lo que no nos genera eh, más problemas de los que ya tenemos Porque con eso es suficiente Para, para vivir así ¿no? <risa> no nos alcanza, no tenemos más tiempo Para más problemas no ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Todos los días, ¿no? Por favor no me, no me traigas más problemas Porque con los problemas que tengo Ya tengo suficiente ¿no? Es que esa tal vez es la gran frase ¿no? es, la, es el gran modo de de todo el tiempo comunicar en nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, sí, todo bien, contame hasta ahí, pero no me cuentes más, no me mandes un mensaje de audio de cinco minutos o de media hora, porque te puedo escuchar solamente 30 segundos, más me trae muchos mucho problemas por sobre los que ya tengo que no puedo resolver. Mashup, ¿no? Mash Sí. Voy tomando apunte para porque si no se me olvida en el trance en el que entro cuando estás hablando eh, para ser sí, tan sí. emergente eh, se me conectaban varias, varias cuestiones. Por un lado, esto de, de la creatividad, pensaba mientras te escribía estoy tomando apuntes. Eh, y, que, y que el traductor y los subtítulos también están tomando apuntes. Que, que bueno, a nosotros nos da mucha gracia porque es a lo que interpreta la máquina, que para mí ya es todo un objeto de estímulo muy divertido. Mientras nosotros vamos creando esto, y decía después, si estos textos los pusieras en un ordenador, en un programador, ¿qué, qué, qué objeto generaría? Que pienso también como, como interesante, ¿no? De esto de de lo que se puede ir generando par paralelamente en el mientras, o qué se está presumiendo paralelamente en el mientras estamos hablando. Eso, eso como también como otros datos con los que nos vamos a estar enfrentando, y sobre todo, que me parecería súper interesante como juego, también eh, generarlo en la residencia, ¿no? Todo el tiempo estar pensando en estas oblicuidades y transversalidades de lo propio que se, están, se está prosumiendo y esto de que comentabas esta mañana de que Sofical estaba con esta, este, este nuevo proyecto del fracaso. Y ahí está con mis identidades, robándolas. Ay, me encantó eso. Eh, esto del, bueno, y del fracaso. También pensaba que nos toca como en este experimento bomba de miel, entrar en esta noción del fracaso también, ¿no? Atravesarla, para, para también ver qué sale de, qué sale de ahí. Y pienso en el fracaso por esta ruptura del entendimiento de un... <coughs> o de la crisis que se genera en torno a esta noción de la creatividad, que decíamos siempre con el snapshot, de la ruptura de la originalidad, que creo que se ha dado en, el, en el, la historia del arte desde varios modos, con los collages, con los grabados, con... bueno... Con, con los readymade, con tantas, tantas nociones que ya vinieron trabajando esto, y que, bueno, que hoy nos toca desde esta noción sé, más de la virtualidad y de esto de algoritmos generando eh, obra, ¿no? Por, por un discurso, estas apps que encontrábamos, que uno le va diciendo cosas y va generando eh, la pintura. Sí, pienso en el fracaso también, ¿no? Como uno de los elementos más... Fuertes y claves, ¿no? Como, como ¿cómo podríamos decirlo? Como una, una enorme matrix extremadamente productiva de spam, ¿no? Porque no hay, no, hay nada, no hay nada mejor que el fracaso de alguien para ofrecerle algo, ¿no? Y que tal vez también podríamos utilizar a nuestro favor, ¿no? Creo que también es interesante pensarlo en términos de, de Sofical y de lo que ella, bueno, claro. acá en esta, en esta entrevista que está en reciente que hablábamos, la tengo un presente porque la he estado revisando esta mañana otra vez, la vamos a utilizar porque está realmente muy buena, la vamos a usar, en, en, seguramente vamos a hacer este dentro de, los, eh, de la red seguramente vamos a mirar también algo de esto, eh, cuando veamos los materiales audiovisuales. Eh, otra vez repite, ¿no?, la, la, la idea, un, un poco en gesto Warholiano ¿no?, que siempre repite lo mismo. Repite otra vez la historia de por qué ella es artista, ¿no? Y entonces vuelve a decir que su padre era amante de la fotografía, su madre era amante de los libros, ella estuvo siempre rodeada de fotografías, de textos y de procesos de artistas, rodeada de artistas, que trabajaban, ¿no?, hacía a modo bord, digamos, ¿no?, o sea, a modo, este, de, de, este, situacionistas eh, errabundos, ¿no?, errantes eh, y demás, ¿no?, y, y, y, habla de esto, ¿no?, del error y de, y de, y de, toda esta cuestión, ¿no?, y, y pienso como. Eh, Esa situación, ¿no? definida así, en, el, en, en relación al spam, es el punto de partida del negocio, digamos. ¿no? Que en Sofical fue el punto de partida de su negocio, ¿no? de su empresa, del mercado que Sofical, en términos de prosumisión, eh, experiencia, vive y así existe, ¿no? Porque Sofical en, entendió que en la proyección de su padre y de su madre había un fracaso, que era el del, de, el del arte. Porque muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? También es algo muy, muy dicho en el, en el mundo del arte, en términos de que los coleccionistas, ¿no? Sobre todo los coleccionistas que hoy por hoy son estrellas de los mundos disciplinales, ¿no? Que son famosos, que aparecen en las revistas, que aparecen en los diarios, que les conocemos la cara, los seguimos y ponemos me gusta en sus Instagrams y demás, ¿no? Son influencers que antes, como coleccionistas, eran anónimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, sabemos de, no sé, coleccionista de Rembrandt, ¿no? Bueno, sí sabemos un par de cosas, porque seguramente que era alguna persona de una corte o de un no sé qué, ¿no? Un nuevo, este, bueno, podríamos llamarlo en ese momento ya empresario, ¿no? Etcétera, pero no sabemos mucho más de todo eso. Primero porque los medios de comunicación y tal, para nuestra percepción hoy de ese tiempo, nos dan muy pocos datos, ¿no? Pero hoy los coleccionistas se transforman en personas que realmente tienen una presencia eh, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, casi muchas veces más que los artistas, ¿no? Y son más artistas que los propios artistas, digamos. Cosa que me parece ni bien ni mal. Eso es solo una descripción de una cuestión, ¿no? Para llegar al punto de que se dice muchas veces, ¿no? sin duda, que de una manera muy prejuiciosa, pero también con mucho conocimiento a partir de la experiencia que vamos viviendo, de que los coleccionistas son, en muchos casos, artistas que han fracasado como artistas, ¿no? por las cientos y miles de razones que podamos dar para argumentar ¿no? ese fracaso. Entonces, como no han podido desarrollarse como artistas, bueno, consumen arte y lo coleccionan y lo, y lo tienen y tal, ¿no? Y, y, y aman eso y no sé qué más, ¿no? Y tantísimo más, porque son artistas fracasados. Voy a decirlo de este modo solamente para utilizar la noción del fracaso, ¿no? No considero que esto sea así de una manera determinada, única tampoco, ¿no? Esto simplemente... Juguemos, ¿no? Podemos a ver que, cómo va, va, porque esto es algo que lo escuchamos siempre, es algo común, ¿no? Bueno, los artistas, son, los coleccionistas son artistas fracasados o son frustrados o etcétera, ¿no? Bueno, Sophie le entendió esto muy claramente en el mashup de su vida, ¿no? Entendió que sus padres tenían una proyección creativa, en torno del de arte plástico visual, pero también la escritura, por ejemplo, ¿no? que ella asumió como una, un, un fracaso que le abría la puerta a su negocio, digamos, y estableció un spam para estimular eso y lograr su empresa. ¿no? Cuando ella, por ejemplo, hace el proyecto con su madre, ¿no? que es el, el único proyecto que hace con su madre, que es cuando su madre esté enferma, convaleciente en cama, y va a morir, o sea, ya se sabe, está... Eh, está este... Uy, que no me sale la palabra. Eh, ¿Terminal? Sí, cuando... Sí. Entonces, ella dice, bueno, yo... Quiero acompañar a mi madre, no lo, lo ha dicho muchas veces, lo dice también en esta entrevista con Fontcuberta, pero es básicamente el, el, el, el statement, no, de ese proyecto. Dice, bueno, yo quiero acompañar a mi madre hasta el momento en que muera. Mi madre quiere que yo también la acompañe, pero como yo no puedo estar 24 horas al lado de ella, porque, por ejemplo, tengo que dormir, tengo que comer, tengo que ir al baño, no, no puedo estar sentada 24 horas al lado de ella. Decido poner una cámara Una cámara que filme Para que, si en el caso Mi madre muere cuando yo no estoy Haberla acompañado Y también poder yo sentir que estuve en ese momento ¿no? Cosa que literalmente además Pasó así, digamos Entonces, ella dice Yo no... no el caso acá fue cubierta un poco que le tira, ¿no? De que eso suena como una violación hacia tu intimidad, ¿no? Entonces ella dice, no, porque mi madre era una persona muy extrovertida Que siempre quiso aparecer en mis proyectos Y en el libro que se publica acerca de este proyecto que ella hace con su madre no Y la muerte de su madre Lo que, lo que se, se ve y, la, y lo que ella de algún modo recopila de... de de, de documentación de su madre, cartas, fotos y demás, dejen claro que su madre siempre quiso ser artista, ¿no? pero que, que nunca se desarrolló como tal, ¿no? pero que tenía una, una no solamente una pretensión, sino tenía una actitud absolutamente hacia eso, ¿no? con muchísimas cosas que en ese libro quedan expresas. Incluso el... el, el, el el diseño, ya que ella sabía que se iba a morir, el diseño de su funeral, ¿no? Un funeral extremadamente performático, ¿no? Ahí está el libro, maravilloso, gracias por la imagen. El diseño de su funeral, ¿no? Es una, es una performance. Que, que se puede poner incluso a la par de, por ejemplo, el diseño sí literalmente performático, perdón, como arte que hace Pedro Lemebel, ¿no? el escritor, artista y tantísimo, tantísimo más, ¿no? chileno, eh, que, que cuando muere ¿no? diseña su funeral como una performance. ¿no? Entonces, ahí está dado como arte porque él es artista, pero en el caso de Sophie Calle está dado simplemente como una excentricidad de una mujer muy excéntrica porque no es artista. Pero Sofical dice, claro, yo, la, yo, yo siempre supe esto, y en el último momento yo, yo eh, veo que esto que yo hago, que es para mí, no pensando en un proyecto de arte, sino para mí, poner una cámara, porque yo quiero estar con mi madre hasta el momento en que muera y por las dudas muere en el momento en que yo no estoy, porque estoy durmiendo, Pongo una cámara y mi madre se sonríe y me dice, por fin vas a hacer un proyecto conmigo. En ese momento entiendo, ¿no? dice Sofical, y ahora lo, lo, lo amplío y lo expreso yo a mi modo, ¿no? entiendo cuál es la frustración, digamos, ¿no? cuál es ese... ese ese proyecto no realizado por mi madre ¿Y, y cuál es su proyección sobre mí Y por qué esto que hablábamos también ¿no? De la ausencia de ser de uno De esto de lo extinio Bueno, esta, esta conferencia tiene ese, ese título ¿no? esa, esa concepción lacaniana de, un, de una intimidad a la que uno nunca puede llegar ¿no? El lugar más íntimo, más profundo de uno mismo Que, que solo eh, puede aparentar eh, conocer en la medida en que lo saque hacia afuera. digamos. ¿no? Bueno, algo muy complejo con la estimina pero Sofical en ese caso no, diciendo bueno mi madre, ahí me doy cuenta que me está eh, mostrando su fracaso, ¿no? que en primer lugar su fracaso de ser artista y en segundo lugar su fracaso de que quiso, quiso siempre que ser el objeto de una de mis obras y yo nunca la hice objeto de mis obras. Cosa que también, vale, vale paréntesis, no es tan así, porque la, la madre de Sofical aparece en, muchísimas de sus, en muchísimos de sus proyectos y en muchísimos de sus libros. ¿no? Pero un libro dedicado, un proyecto dedicado a su madre, nunca había existido. ¿no? Entonces dice, esta, esto ¿no? es lo que le permite a ella en jugar entonces ya como arte, ¿no? Ponerse a hacer arte, porque su madre habilita el spam, ¿no? O sea, habilita en, en que empiecen a aparecer las ventanas emergentes, que empiecen a aparecer los sensores, que empiecen a aparecer todo tipo, ¿no? De, de, de, de subjetividades que la, que la llevan, por ejemplo, ¿no? A a permitirle a Sofical que trabaje con sus cosas, a permitirle que, que luego que, que la muestre en su muerte, ¿no? Porque de, luego de esto se hace una, una exposición donde se ve el video en el momento en que su madre muere, ¿no? Que es un video muy poético y muy hermoso porque ella está dormida y no, no hay un momento en el que pase de la vida a la muerte, ¿no? Es una persona durmiendo que de repente está muerta Pero no hay un, no hay, no hay un gesto, no hay un quiebre, no hay nada no Es, es realmente muy bello, son 12 minutos escuchando mozas Bueno, y que dicho sea de paso ¿no? Es también este, un, un, un producto de prosumisión ¿no? Absoluto, extremado ¿no? Y que además es un elemento algo rítmico Porque genera otras uniones de puntos en las que aparece la muerte de su padre, la muerte de su gato y, y en la que entre todo, ¿no? Un mercado pues, sigue activo. Entonces pensaba esta noción que recién decías esto de permitir que la mamá permitió la spam se me vinieron dos cosas a la cabeza. Por un lado, eh, para poder como artistas, eh, describir esta realidad de la spam, tenemos que permitirlo, verlo, digamos, para, para poder realmente transmitirlo, como que no podemos hacer que no está, sino que le tenemos que nombrar y que aparezca. Y por el otro lado también pensaba esta dimensión psicológica del permitirnos esto, porque pienso de que eso Cal, lo digo a título personal, me ha pasado varias veces, yo en términos psicoanalíticos, eh, siempre estuve muy referida a mi papá, no sé si tiene que ver esto con las mujeres, con los padres, con los, no sé si tiene algo que ver con esto, pero en mi caso particular también tuvo mucha, mucha referencia, mucho peso, eh, y que mi mamá siempre pareció como algo, alguien que no estuviera ni bueno ni malo, no, no estaba. Y en un momento, gracias a una conversación con mi hermana, aparece mi mamá, ¿no? Psicoanalíticamente en mí. Y fue la primera vez que me, lo per me permití hospedarla a mi mamá. Y pensaba que esto quizás también, esta, esta cuestión psico psicológica, de permitirnos ver cosas, eh, los artistas, y de sensibilizarnos, y de poder ser sensores sobre ciertas realidades, me parece que es un ejercicio que es muy interesante en este modo spam sofical y en este, en este momento de atmosférico que vamos a proponer en la residencia, porque tiene que ver con estas dos dimensiones, el, el permitirnos primero eh, liberarnos de ciertas cosas para poder hospedar otras, y que al permitirnos esto, puede aparecer como una, un nombramiento y una realidad y una manera de operar, programar, etc. Sí, la base de esto es el entendimiento del mashup, ¿no? De que no tenemos, no, no tenemos ni la posibilidad, pero además no tendríamos por qué temerle a nada de lo que se nos puede ocurrir. Porque todo es un mashup, ya no, ya no tenemos... Esos bordes éticos, morales, que teníamos, ¿no? Hasta hace unos 15 años atrás. ¿no? Eso también ha cambiado, porque no podemos pensar que hemos evolucionado, para utilizar términos un poco más tradicionales, ¿no? Que hemos evolucionado en torno a tantas cosas que hacen a la vida, y no hemos evolucionado en términos de ética y moral, ¿no? Yo aquí en Atenas eh, me encuentro ¿no? con, con las bases de la ética y la moral que todavía reproducimos ¿no? incansablemente, eh, ni siquiera nacida, sino ya reproducida eh, cinco años antes de Cristo, sí, cinco siglos antes de Cristo. ¿no? Entonces, Digamos, estamos hablando de 2.500 años mínimamente en la que el mundo ha cambiado infinita cantidad de veces, se ha, se ha modificado y ha, ha rebotado en sí mismo y hoy transformado en mercado, caído sobre su propia maquinaria y sin poder apagar eh, eh, la máquina ya, ¿no? O sea, caídos hasta. Adentro de sí mismo hasta tal punto de no poder tener salida de ninguna manera, ¿no? Seguimos con la ética y la moral del mismo modo, ¿no? Entonces seguimos pensando, ¿es ético, es moral que un artista firme a su madre muriendo y la exponga en un museo y con eso genere una exposición que luego se publica como libro y que todo esto genera dinero, y que entonces eh, ese dinero eh, ensucia el amor de esa hija por su madre, ¿no? digo esto porque esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? esta, esta crítica la he escuchado muchas veces, ¿sí? y entonces pienso, el primer punto para entrar en estas, en estas dos cosas que me parecen radicales y clarísimas en las que, Vos estás haciendo foco, ¿no? Es entender que estamos en un mashup donde. donde vuelvo al punto, ¿no? Estamos hablando de mercado, estamos hablando de spam, estamos entrando a la atmósfera sofical a través de este spam, ¿no? Es indispensable entender que estamos en este mashup, digamos. Que no hay, no hay diferenciación. Esto que estamos viendo, que es el momento, ¿no? En que. Soficar está, de alguna forma, estos son los estilos de, del video, ¿no? Esa la ve a su madre en la misma situación en que la ha dejado, ¿no? Y no sabe si está viva o si está muerta, porque está como dormida. No, no tiene ningún tumor cerebral. Lo su entonces eso su respiración fuera Acerca Y, y acá, Bueno justo le está poniendo y no le está el, el pulso Buscando mínimo, un mínimo gesto de, que, que, le, que le indique si está vivo o si está muerta. ¿no? Esto, esto no es este, especulación de mercado del arte. Esto no es este, una degeneración absoluta de cualquier tipo de límite y de... Y de, y de, y de no sé cómo decirlo, ¿no? Y de, y de decoro ¿no? Esto es entender Que ya no, ya no estamos en esa época Esto es comprender este mundo En ese mashab Donde todo es posible Y luego Veremos cómo Vamos a poder Vamos a Hacer buenos o malos según nos convenga en términos de prosumisión, digamos. Bueno, lo dice Zizek, ¿no? En este libro maravilloso que vos me regalaste y que estoy leyendo. Dice, ¿no? Eh, ¿por, qué lo bueno y lo, ¿Por qué los buenos no son malos siendo buenos? ¿Por qué tenemos la concepción de que una persona buena es buena? Tal vez una persona buena es mala, o ser buena. Y cuando uno lo piensa y pone eso en algún tipo de ejemplo, es que es real, ¿no? Lo bueno y lo malo es una convención muy frágil. Tendremos que ver qué hacemos con eso luego, porque como decimos, el fin de los transartistas es hacer... Aportar bienestar a la vida. Es tratar de que vivamos mejor, de que estemos mejor. Pero estar mejor estar en relación al bien y al mal, a lo bueno y a lo malo, a lo ético y a lo moral anterior a este tiempo post-humano barra ya transhumano? Bueno, yo creo que no. Creo que estamos hablando de cosas ya totalmente diferentes. ¿no? Entonces, hace que los transartistas hagamos arte. Para hacer el bien no significa poner eso en términos o en unos bordes de definición moral y ética tradicional. Esto significa poner eso en términos del mashup de mercado en el que todos estamos indiferenciados. ¿no? Recién pensaba en el ejercicio del statement como posicionamiento de los artistas, que, bueno, ¿cómo sería un statement transartista sin caer en estos, en estos binarios? Me parece que es un re lindo, muy buen ejercicio para pensar para la escuela de, de, de, de, de posicionamiento es, más sharp. Es un muy buen ejercicio, anótalo, anótalo por favor el statement del transartista en torno al mashup, ¿no? En torno al mashup y en torno a esto que decimos, bueno, estamos hablando de que todo en la vida hoy se ha convertido en un mashup de mercado, ¿no? a, a ver, ¿qué significa eso poniéndolo en algún ejemplo, ¿no? Bueno, aquí también, ¿no? Eh, en mi caso de... de de Grecia, pero también que, por ejemplo, cuando uno visita Roma, supongamos, ¿no? Uno puede ver, ahora bueno, voy a, voy a verlo con mayor definición, ¿no? Y voy a, voy a buscar entenderlo con más este, cercanía tal vez a esto en, en Estambul, ¿no? Porque ciertas religiones han hecho de esto también mucha expresión y constantemente nos mostrado y demostrado, ¿no? Que, bueno, muchas cosas en relación a todo esto, ¿no? Eh, ahí se, se cortó, a ver, esperen un segundo, me parece que... Eh, ¿me, ¿Me estás viendo vos? Porque me parece que se cortó. Yo te veo perfecto, no, yo te veo perfecto. Hace unos ratitos sí se cortaba, pero ahora estás viendo. Me parece que eh, estoy sin internet. Bueno, vamos, sigo a ver si... Eh, Te aviso cualquier cosa. Hecho, sí, por favor, porque me, eh, ahí me avisaba que tengo, eh, que se cortó. Eh, puede ser que haya microcortes. Eh, aquí es, está tremendo, ¿no? Aquí está tremendo, el, es, eh, es un diluvio desde hace horas. Um, hablando? De, de, de, ...de los transácticos y... Eh, ...bueno, no sé, seguramente que sí... <t> ...¿cómo vamos? ¿Estamos...? Ahora se sí corta mucho. 20. Sí, sí, sí me va avisando. Bueno, creo que igual estamos bastante bien, ¿no? Creo que, que estaríamos Sí, me gusta, no? me gusta. No sé me gusta... Sí, yo creo que estamos bien y me gusta esta noción de esta pregunta que nos queda, ¿no? Eh, ¿Cómo es un posicionamiento y un statement transartista? Me parece que es esta práctica también de, para revisar constantemente, el no caer en los binarismos, porque una de las condiciones para la diversidad es aceptar lo no, eh, que lo binario no puede seguir existiendo porque lo binario es moral, es ética, y es creer en el bien y el mal, creer en el ángel y el demonio, creer en tantas cosas, que, que bueno, que este mundo mashup ya no lo permite de esta manera, porque no hay... Porque esto que decías vos, el mercado es en sí mismo el mercado. No hay una noción clara de quién es genera el mercado. En realidad sí hay una noción clara de quién es genera el mercado. Todos, porque somos todos consumidores El tema es que si vamos a admitir o aceptar que también somos programadores. Es esa realidad de decir que si sí, vamos a estar diseñando nuestra propia vida, vamos a estar diseñando nuestros avatares, nuestras maneras de estar, que es ya una herramienta que para todos es, es común. No hay persona que no, hoy en día no pueda diseñar su avatar. Entonces, ¿cómo lo diseñamos? ¿Qué posicionamiento y qué statement? Me parece que es, es, puede llegar a ser esta, este aporte, no te digo si va a generar bien o mal, va a ser un aporte, una mirada, una manera de estar eh, para generar esta diversidad frente a un mashup, ni siquiera es un mashup, no sé cómo decirlo, para no, para no, para no ponerlo en la vereda del frente, para no binarizarlo. Sino que. Es que es, en es esto o en lo que surgirá. Sí, es complicado, es complicado. Pero ahí creo que planteaste varias cosas que son las que tenemos que. Esto también remix, ¿no? Aquí, aquí tenemos varias cosas en esto último que has dicho. Hay varios puntos donde me parece que podemos hacer foco para. Para iniciar también con el, el proceso de residencia, ¿no? Creo que el proceso de residencia puede empezar por aquí Porque también es, es eh, bueno, ponernos a, a tono, ¿no? Con, con, con lo que ha resultado de, de todos estos meses ¿no? También pensaba de repente, digo, bueno, podemos estar hablando de todo esto Otra vez dicho porque hemos podido analizar ¿no? a, a Boyce, a Duchamp, a Warhol y ver cómo ha ido llegando todo esto a este estado de situaciones. Esto, esto no nace de la noche a la mañana, qué sé yo por qué, ¿no? No, no, no sabía ni siquiera qué decir por qué podría haber nacido esto de la noche a la mañana. Porque cayó un meteorito, no sé qué. ¿Esto es de consecuencia o, o, o es el resultado de mucho tiempo, de muchas cosas sucediendo? Entonces me parece que, que, que está bueno también, ¿no? Que, que en esta residencia vayamos hasta, hasta, hasta, ese, hasta este lugar, ¿no? Sí, sobre todo, yo pensaba, recién yo estaba cayendo en esta noción de decir, bueno, una residencia, como si empezáramos de cero. Y pensaba, es que no, porque este, este plan de residencias del programa MES, eh, es justamente un plan en el cual decimos, la escuela no puede buscar un academicismo binario de profesores y estudiantes. Y por eso estaba de residir y de hospedar en estas condiciones de todo un mashup. Y en estas condiciones de todo mashup hay cuestiones que se fueron asentando y que nos fueron diciendo también otros recientes. Bueno, esta noción del transartista, cómo producen los transartistas a modo snapshot, qué implica ser snapshot, qué implica estar en el, en el, esto, y analizando el espíritu del tiempo. En esta transición de Warhol con que nos fuimos ya para el spam, qué implicó, qué significó, y hoy, bueno, estamos acá en este estadio, spam, me parece que hay que arrancar desde ahí, tomar esta conciencia, para ir de a poco tomando las nociones del de estadio hacker al que vamos a terminar. Entonces, en esta atmósfera, estaremos transitando esto. Se acaba de cortar la luz y volvió. Estoy con una sola línea de internet. Me parece que estoy en el último segundo. Eh, digo me parece que está buenísimo que desde acá partamos, ¿no? O sea, como cierre como de spam, me parece que este es el puente. O sea, acá hemos, acá hemos abierto ya, acabamos de abrir de algún modo, en esto que estás diciendo en esto y en lo anterior que dijiste, hemos abierto la residencia. Acá, acá se, se abre el punto, que creo que además, claramente, no eh, bueno, vamos a tener que deconstruir también la... que será, creo yo, eh, en torno a, a analizar un poquito más lo que implica el host, ¿no? Me parece que va a ir por ahí, ¿no? Eh, eh, el host me parece que es mucho más, va a estar un poquito más cerca, ¿no? Porque el host también es una noción de mercado, residencia no, ¿no? Residencia es una, noción, es una noción académica del arte contemporáneo, ¿no? Puede estar en este contexto nuestro, digo. Entonces, host me parece que, es, que, que, van, que, que lo hemos usado siempre, pero claro, hemos estado eh, siéndolo o generando ¿no? un concepto de tra traducción ¿no? como residencia. Sí, miro, miro la, lo que estábamos escribiendo desde que empezamos y decimos, esto de residir, habitar, hospedar, host, bueno, es, es, volver, es. A, a volver al ADN de, sí. de todo lo que nos llevó a hacer la bomba de miel y, y habitar este host, me parece que es una buena manera de, de plantearlo. ¿no? Mirá vos qué interesante, porque estoy mirando esto y pienso, residir como individual, habitar como colectivo, hospedar como como diverso, host, host como mashup, ¿no? Lo pienso incluso en, en, en, mi, en mi vida errante de, de, de viajero en hosteles, ¿no? En hosteles, host, ¿no? Hosteles. Eh, que son este, colectivos, ¿no? O sea, vida colectiva, habitación compartida con extraños, cocina compartida, espacios comunes, todo común, ¿no? No, no, no un hotel, valga la diferencia, ¿no? Un, un hostel de, de, de comunidad compartiendo, ¿no? Y pienso que, que, que esto está un poco en ese sentido, ¿no? Que yo siento que, que residir en mí tiene que ver, o está muy relacionado con una residencia de lo individual, ¿no? De mi casa, de mí, de yo, que además soy solo, ¿no? De vivir solo, de, de mi residir solo, ¿no? Habitar está ya en relación con otros, ¿no? Porque habitar no es eh, posible si no estás... Eh, eh, con otros, ¿no? O sea, tenés que habitar algo, ya, ya no es, eh, bueno, no sé si estoy, me, me, me estoy haciendo yo mi propia película, ¿no? Pero eh, como percepción. Y, y hospedar siento que tiene que ver con esto de lo diverso, porque el hospedar no tiene, si bien uno puede poner reglas, no tiene seguridad alguna. Por yo digo... Como, como hablaba aquí ¿no? con, el, con, el, con quien es el, el manager y el dueño de este lugar, un señor realmente muy muy macánudo, una persona muy interesante, y un poco que me contaba esto, ¿no? que claro, uno puede poner 20.000 tipos de filtros, pero nunca sabe quién llega a operarse, ¿no? porque la diversidad, a los filtros los usa como le da la gana, ¿no? Hola, buenos días, buen día, recién ¿Entiendes? levantada, porque es muy temprano, ahí. es muy temprano. No, día y ve, bueno, pero están de vacaciones y es re temprano, a las a las 12 es el horario de despertarse en vacaciones. Bueno, es, nada, ahí está, ¿no? Lo dejamos como, como ahí flotando a ver qué, porque por ahí podemos tomar alguna referencia, ¿no? Un poco más poética y, y este, arbitraria, pero... Pensaba que esto de hospedar, eh, como, au, como autocrítica de nosotros mismos, ¿no? Esto de hospedar, que es una forma también de anfitrionar, que me parece que hay... Yo por lo menos estaba con el recibir el obrar de Sofical, estaba más pensando hospedar en el, el obrar de Sofical, en el sentido de que me permito eh, ponerme en presencia de una invitada, y desde ahí dialogar y, y, pues, y pensarme. Pienso que, no, es, nosotros tenemos que ir al hosting Sofical, el host Sofical, que tiene que ver con permitirnos ser servidores, y me gusta esa palabra, ¿no? De, de un de una, una anfitrión, ¿no? Un, ser servidores de Sofical. Eh, y en, en este mundo virtual. Eh, creo Y sobre todo que vamos a estar compartiendo desde la virtualidad y habitando la virtualidad, hostingando la virtualidad. Entonces, creo que es como, digo, lo venimos diciendo 500, 1500 veces. <risas> Pero creo que es como que digo, por acá tiene que arrancar la residencia, no nos tenemos que olvidar, permitirnos realmente eh, hostear para no caer en este paralelismo de la realidad, la realidad de lo físico, paralelamente a lo virtual. En las tres últimas intervenciones tuyas están las claves de esta del inicio de la, de la residencia, ¿no? Así que estos tres últimos momentos en que has eh, reflexionado y, y, y nos has dicho todo esto, ahí está, ¿no? Esto es, ahí está. Creo que también es lógico que estemos ahora aquí por todo lo que ha venido pasando, ¿no? Esto que decís, ¿no? O sea, no, no pueden hacer de un repollo esto. Lo hemos dicho 20.000 veces, pero no es tan simple de poder hacerlo, de hacerlo uno. Creo que estamos em empezando no solamente a entender, comprender, percibir. Estamos empezando, eh, estamos empezando a hacer esto que estamos diciendo. Pero bueno, nos hizo falta. ¿Te acordás que este año, este año, en el brindis del Año Nuevo, te dije, Fabio, ayúdame a ser queer. <risa> sí. Como Ahí expresión de, de que nos ayudemos mutuamente a evitar esta virtualidad, es sí. a ser host, ¿no? Ser host. Eh, host para promocionar esta diversidad, ser diversos. En este sentido de no caer en los binarismos que, que, que, que hoy no, no, no tienen ni ya. sentido evitarlos, porque ya no ah, existen. No, ya. ya está. O sea, yo creo que, que ahí está el también la evolución sobre este mismo proceso de, de, de desprogramación, barra reprogramación en torno a, a las construcciones de construcciones y autopercepciones. ¿no? allá. Es que ya, ya, ya todo eso ya está. ¿A ¿Dónde estamos yendo? Porque también no lo vamos a analizar ahora porque se, porque ya nos vamos a ir además a otro tema, pero sí vale como nombrarlo, ¿no? A ver qué, qué, qué, qué podemos decir de esto, así como nombrándolo, pero el mayap tal vez es el primer estadio del, del, del, de la transhumanidad, ¿no? Porque... ¿Cómo diferencias, no, ya a, a nivel transhumano lo que es la humanidad? Si es, si es que, que, bueno, no sé, ¿no? Lo, lo dejo ahí flotando, se me ocurren 10.000 cosas, pero vamos a abrir a, a otros temas que no sé si tienen al caso ahora. Eh, bueno, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás? No, vale. Sí, y también creo que tenemos que sí o sí hacer este ejercicio cada vez más seguido del, del pump-q sí. y a la vez pienso, porque hay días que uno me, me levanto a 6 de la mañana y digo ¡Oh, otro! <risa> Perdón, Pablo. Pero, otra transmisión pero qué seca cocos que somos y digo, es que si esto no lo compartimos todos los días y no ven este ejercicio en el que nos estamos equivocando, en el que estamos, no, no va a poder ser parte de nosotros. Porque lo tenemos que transitar así en la virtualidad, constantemente como ejercicio, para poder ser eso. Porque si no, va, no vamos a, va a ser un, dinos, un huevo de dinosaurio eh, la escuela. Hoy hablábamos de escuelas huevos de dinosaurio, ¿no? Hoy estábamos analizando, por supuesto no vamos a nombrar porque sería muy antipático de nuestra parte y no lo somos. Pero hoy estábamos analizando ejemplos, ¿no? Que estamos viendo constantemente, les contamos a ustedes, ¿no? Que están ahí, que dicho desde el paso no les hemos agradecido, y, y como siempre he dado nuestro abrazo gigante por estar ahí acompañarnos en todo esto, ¿no? Y ser parte de, de nuestra comunidad, la bomba de miel, que, bueno, es la que está el dínamo de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hoy analizamos escuelas, ¿no? Porque estamos todo el tiempo analizando escuelas virtuales para, para pensar la nuestra, ¿no? Tomando referencias, comparando, buscando cosas que utilizar de, los, eh, de lo que los otros han probado y han aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que veíamos es que, bueno, la gran mayoría de los proyectos y, y, y de los, uh, bueno, de los, de los proyectos que se definen como escuelas no virtuales y que están cerca de este proceso de, de transartista que nosotros nombramos no de este modo, vemos que son grandes huevos de dinosaurios, o sea que, que ofrecen una fachada con todas las palabras de moda con todo lo que todos estamos muy confundidos y aturdidos escuchando todo el tiempo Pero que, que sabemos que se refieren al, a lo que está pasando en el presente, ¿no? Que son palabras que describen el presente Pero luego, ¿no? Cuando entramos a ver, bueno, a ver, y, y con estas propuestas, ¿qué hacen? ¿no? Y lo que vemos que hacen es más de lo mismo Entonces... ¿Cómo no caer en eso? ¿no? Que es lo que, lo que llamamos huevo dinosaurio, que es una noción del marketing, ¿no? donde yo te, te vendo, te digo que te voy a dar una cosa y te vendo eso, pero después te, te termino dando otra cosa. ¿no? Y vemos que la gran mayoría de las escuelas que analizamos, que ofrecen ¿no? una, supongamos, formación postcontemporánea. Ponele, ya no sé ni cómo llamar esto, una formación, capacitación postcontemporánea, bueno, lo que hacen luego es dar una, una capacitación, formación tradicional en artes, digamos, ¿no? Con seguramente tintes muy contemporáneos, pero que lejísimos está, ¿no? De, de el mundo postcontemporáneo y la, y, y la actualidad a la transhumanidad en la que vamos, ¿no? Bueno, digo esto, ¿no? Cada quien que haga lo que quiere y cada quien sabe lo que hace, ¿no? ¿no? No estamos otra vez, ni bien ni mal, para nosotros son datos, nada más. Pero no queremos eso, ¿no? Estamos buscando otra cosa. O se me parece que es muy bueno esto que decís, ¿no? De que tenemos que habitar el Q, también cada vez más hosteando, ¿no? hostineando, no sé, ahí vamos a tener que ver, pero, pero también, ¿no? Hay, hay que, que, sí, claramente, y, y, y el contar esto y, nuestro, y mostrar esto y que, y que ustedes que están ahí, ¿no? Que vayan siendo parte de todo esto, también es el spam, ¿no? Porque también es el, el, el, el modo de generarnos con todo esto un movimiento que va más allá de la simple información. ¿no? Si para información este, sobran los canales, digamos, no somos nosotros un canal de información ni de ni siquiera de educación. No, no, no, no es esa la intención, que también la palabra escuela siempre bueno, es algo que, que seguimos pensando, ¿no? a ver que creemos ¿no? que es esto, que es más un spam que una escuela, un, un host, ¿no? que una escuela. Porque escuela, bueno, se refiere a cierto tipo de cosas que nosotros no tenemos ninguna intención de hacer, ni que tampoco hacemos. Vol vuelto a lo mismo, no porque consideramos que esté ni bien ni mal, sino porque no es eh, nuestro asunto. ¿no? Cada quien es su asunto. Pero bueno, es que, creo que estamos, porque... Me parece que está lindo el trance, ¿no? Hemos llegado al trance. O sea, está, estamos como en, como en momento de, de respirar profundo y, de, y ya de salir, ¿no? O sea, ya está. Me gusta esto del programa es como programa de trofumisión, ¿no? Qué que, bueno. que no de formación, sino esto. Creo que ahí es esta noción cadena que hemos llegado. Eso es genial. porque Porque... Programa de prosumisión, además, en un contexto mashup, ¿no? ¿no? Ya no en el mercado del arte o en el no mercado del arte. En un mashup, ¿no? Donde, lo, donde todo es ese mercado en, caído, entrado en sí mismo. Creo que, que, que para mí lo, el, el ejemplo más tremendo es ese, ¿no? Que también es un poco Tim Burton ¿no? es, es esto de que de que nos hemos caído sobre nosotros mismos ¿no? de una manera también muy este, narcisista y no hay nadie quien apague, que apague esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado por favor apague en el mundo que me quiero bajar? ¿no? Esa expresión. No, no hay nadie que apague esto. No no hay, no hay culpables, ni, ni salvadores, ni héroes, ni, ni malvados, digamos. Está todo en lo mismo. ¿eh? Es que, nos hemos caído todos ahí adentro, se ha caído todo ahí adentro, y tal vez lo único que va a poder apagar esto sea lo que devenga de esto que entendemos hoy todavía como inteligencia artificial que nos va a llevar a una máquina autorreferible y, y, y como ser, digamos, ¿no? Tal vez esa máquina apague este, este, esta amasadora en la que estamos, ¿no? Esta mashapeadora en la que estamos. Bueno, ya lo veremos, y creo que el programa de prosumisión en torno a todo esto es una linda posibilidad de, de pensar, ya no una escuela, sino un hosting, ¿no? Um, se pone cada vez más lindo, ¿la verdad? Se pone Decíamos, cada vez. nuestra escuela es un host. Bueno, pero tenemos que encontrar todos los verbos y acciones que implica ser un host. Sí, porque, porque las palabras, no y, y con Sofica lo vamos a ver claramente, lo vamos a reforzar en nuestra también conciencia, ¿no? De que las palabras son, son la cuestión, ¿no? O sea, eh, este, este, este tiempo más allá es un tiempo también muy de la palabra. ¿no? La palabra que no solamente necesaria, no necesariamente es esta palabra, ¿no? Es, es Todo es de contexto, es toda una, una cuestión de lenguaje muy complejo, pero sí, ahí hay, hay que seguir afinando. Pero, pero va bien, ¿eh? hoy hemos dado sí. lindos pasos para la residencia y para la, la escuela host. Tal cual. Bueno, Fabio que descanses, éxitos en el museo, al que vas a ir a visitar. Me, no, no, no creo ir a ningún lado porque es diluvia, Le, les juro que les mostraría para que vean el diluvio que es, creo que hasta, hasta tal vez sea un poco incluso peligroso, no sé, no sé bien cómo funciona en Atenas, creo que Atenas nos inunda hasta donde entiendo, pero mi, miro para allá porque tengo una ventana allá, no, sé, no puedo mover para mostrarles, pero... Eh, diluvia, diluvia de una manera extrema así que no creo que vaya a salir de acá eh, no, no, hoy no, hoy me parece que no me parece que va, hoy va a ser día de Hostel y veo que además toda la gente de Hostel da vueltas y estamos todos por todos los lugares comunes porque claro, nadie puede salir es, es impresionante como yo bueno, este, Carlos querida pásatelo súper bien que tengas un hermosísimo día bueno, ya nos estaremos encontrando el lunes Hoy es nuestra última transmisión de esta semana Creo, ya veremos Pero creo, por lo menos lo hemos planteado así Y, y nos veremos el lunes ya Para dar inicio a todo el, el programa House Net Nos veremos el lunes El lunes estaremos informando Acercando todo el material a los inscriptos ya eh, y, y, y estableciendo y programando los, los encuentros que, que bueno, lo haremos a partir de las posibilidades de, de los que estén inscriptos. Así será. Bueno, besos y abrazos, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes que, bueno, como comunidad la bomba de miel, hacemos juntes, ¿no? Todo esto y que nos da realmente tanta cosa buena, ¿no? Y no quiero caer en el bien y el mal, ahora ya no sé ni qué decir. Pero nos da bienestar. Yo creo que ahí está. Tal vez la palabra bienestar también es algo que tengamos que desconstruir a ver cómo lo nombramos, pero que nos da bienestar, ¿no? Yo creo que esto nos da bienestar a todos en un montón de, de, de aspectos, de, de cosas, ¿no? no? Atmósfera no contaminada, creo que tenemos que ir por ahí. Sí, el detox, ¿no? El detox. El detox. Y volvemos al inicio del spa. El detox. Creo que ese es, o, oh, ese es otra... Hoy no hemos anotado detox en ningún lado. Eh, anotemos por algún lado detox, porque es el detox, ¿no? Esto de, del bienestar es el detox, ¿no? Eh, bueno, esto, ¿no? Gracias por estar porque nos ayuda a, a desintoxicar, desintoxicarnos, desintoxicarle, ¿no? Y, y bueno, nada, tratar de, eh, de, de, de seguir adelante en este mundo que es tan complejo y tan difícil de todos los días llevar en sí, ¿no? hasta, hasta culminarlo, hasta culminar cada uno de los días. Les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Les estamos viendo el lunes eh, y nada, empezaremos con el PostNet a compartir todo esto que va a ser la atmósfera sofical. Carlos, querida, abrazo. Y hasta el lunes.